que nadie se esperaba La skin llamada Stonks. Una skin calva que salió de un meme Ha terminado saliendo en el juego de Fortnite ¿Qué será lo siguiente que traerán al juego? ¿Dora la Exploradora? ¡Locura, amigos! No solo eso Además, esta skin tiene, parece... Algo que ver con el cubo Kevin Sí, amigos Parece mentira pero el cubo está relacionado con todo lo que puedan imaginarse. ¿Acaso se fijaron en uno de estos números de atrás? Hay escrito el nombre del cubo. Kevin, Aún después de todas las pistas que Fortnite ha ido dejando poco a poco sobre el cubo. Hay gente que piensa que todo es mentira, amigos. Piensen que ahora tenemos a Stimmy Stacks de regreso. El punto cero que volvió completamente de color violeta. Está el nombre de Kevin en el fondo de una de las skins de este mes. Está repleto de cosas amigos. Y muchas que me estoy olvidando. Sobre el cubo. Por lo que hay muchos jugadores que piensan que el cubo regresará. Y esto es lo que yo pienso realmente. ¿Y tú? Comentad en los comentarios vuestra teoría del cubo! Y daré corazones a los mejores comentarios. Si recuerdan, en los vídeos anteriores hablamos sobre... ...las barricadas que había en algunos lugares de la isla. ¿Verdad? Parece que están empezando a bloquear... ...las entradas para protegerse de la propagación... ...de la contaminación de la aguja. Ya sabéis que poco a poco la corrupción de la aguja está expandiéndose más y más por todo el mapa, cada vez más. Pero parece que poco a poco todas las ubicaciones importantes están comenzando a hacer lo mismo. Si se fijan también y juegan al juego verán que en muchas entradas a diferentes ubicaciones alrededor de todo el mapa están comenzando a hacer este tipo de barricadas. ...con chatarra, coches, objetos que no pueden ser utilizados... ...pero sí sirven para hacer una... ...un muro de contención... ...y con objetos totalmente aleatorios... ...con tal de intentar bloquear la entrada a ese lugar... ...a algo o a alguien que está por llegar... ...las barricadas nos están protegiendo de algo... ¿Qué estará sucediendo muy pronto en la isla, amigos? ¿Qué creen que podría ser? Familia, antes de continuar con el video, algo muy importante. Me encantaría que todos los que estén escuchando este mensaje vengan a seguirme a mi cuenta de Instagram. Acabo de subir foto y me encantaría que todo el mundo dejase un buen like para el tito Neox. Lo tenéis debajo en la descripción y en el comentario fijado. Entonces, siguiendo con esto, la nueva skin que llegó al juego de John Jones tiene ahora muchísimos tipos de variantes, pero no solo eso, sino que parece que en uno de los estilos que pertenecen a John Jones tiene un secreto que hemos descubierto y parece que puede gustaros. Y es que este anillo, lógicamente que podemos ver en una de las skins de John Jones, está relacionado con la orden de Fortnite. Él trabaja para la Orden de Fortnite. ¿Será que está casado acaso con alguien de la Orden del Juego y por eso lleva este anillo? Hmm. ¿Podría ser Ramírez? Oh... Y hablando de la Orden de Fortnite, hemos de... Hemos encontrado algo nuevo relacionado con los Bunkers en el juego. Si recuerdan, estos Bunkers fueron parte muy importante del juego en el capítulo 1 de Fortnite. De hecho, todavía siguen por el mapa y jamás pudimos entrar en uno de estos. Pero sí, sabemos qué son. Y es que estos bunkers, amigos, llevan directamente a algún lugar de la orden. ¿Recuerdan este mode de cartas del pase de batalla de esta temporada, verdad? Amigos, ¿qué tal si les digo que hay una persona que ha analizado... Estas cartas, <risa> sería de risa, ¿no? Pues sí, ríanse, pero ¿quién más lo ha hecho? Merecemos un buen like ahora mismo y que compartan este video con todo Dios, porque ¿quién os ha enseñado esto? Si nos fijamos, estas cartas tienen todas el logo de la orden de Fortnite. De hecho, el logo original es este que ven Pero ven que alrededor está compuesto por diferentes logos pequeños ¿No? Estamos descubriendo que la orden Realmente está absolutamente detrás de todo Absolutamente todo lo de Fortnite ¡Qué locura! Y para finalizar Lógicamente, no podemos irnos sin revelar el nuevo diálogo secreto descubierto en Fortnite. Se trata del pirata Blackheart. Me etiquetaron ayer en Twitter mencionándome que Blackheart tiene un nuevo diálogo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Debemos estar vestidos con la skin de Ragnarok. Tienen que haber jugado a la temporada 5 para tener esta skin. Y el gran diálogo secreto que nos revelará esta vez es básicamente... Si mantienes tus armas guardadas, yo haré lo mismo. Nos ve como un enemigo bárbaro, al igual que él. ¡Uh! Pero aún sigue esta aventura, todavía tenemos nuevos diálogos. Con este jefe, ahora necesitamos cambiar nuestra skin a la de la chica pirata. Y este nuevo diálogo secreto es el siguiente. Que tus bolsillos estén llenos. Y las autoridades sean lentas. Amigos, vaya locura. Espero de corazón les haya encantado este ratito y que estén todos suscritos ya al canal. Mañana regresamos con nueva información y no pueden faltar. Gracias por estar ahí un día más cracks, os quiero. ¡Chao!